la gente sabe gracias a esto que estamos en vivo ¿sale mal? Si ¿sale mal? ¿no hay? Alo, ¿no, no alo, hay alo, un, alo. Un, un...? sí, hay, hay, sí. ahora me, me van a avisar por interno si todo sale porque tuvimos con problemitas de, de audio había preparado todas las escenas de un, una configuración y faltaba la operación de las otra, otras escenas ¡Gracias! Yeah, ah, sí, bueno, claro. bueno, eso, sí. eso lo, lo tenemos para el DVD después Sí, obvio yeah. Vamos a partir nuevamente ¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes, buenas noches Y bienvenidos a un nuevo episodio de 2 Revit Esto nunca pasó <risa> El programa de PowerPoint.cl Dedicado a la música de videojuegos Soy Snow y me acompañan Max y en esta ocasión ¡Eh! ¡Me acabo de dar cuenta que no seguía el stream de Pagua. Oh. Oh. <risa> ya, listo. No, pero ahora lo hago. Ahora lo hago para que vean que esto es en vivo. Lo que pasó hace un rato era, era una falsa alerta de la ONEMI, ahora que está tan de moda. Entonces, ahora que estamos aquí todos... Ríos, pero por favor, no, no hablemos de errores técnicos que le pasan a todo el mundo. ¿A quién le pasa hoy en día un error? Sin querer. Queridos pa pa amigos... Pa pa pasan qué cosas en vivo. Sí, pues sí, pues sí, pues sí. Tuvimos un terremoto en la Antártica, tuvimos un ahora sabido falso meteorito en el norte, ¿cachai? Se vio un robot gigante sí, explotando mancho, en el sur de Chile. Sí, ¿cachai? Otro, otro día más en otro paris, paradisíaco país. <risa> no. Hay una frase, hay una frase que me gusta mucho que dice En el fondo, en lo profundo de tu cabeza Siempre sabes que puede venir un terremoto <risa> sí, sí. eso viene intrínseco en nuestro no. ADN no, y lo, lo peor de todo, lo pierdo de todo es que Tenecan ten eligió justo Justo estas dos semanas para estar acá Con los dos peores simbos que he tenido en meses Se, se me ha movido todo pero no, La pachamama te loco. llama Tenekan Sí, sí una conexión que, ahí, que, y, de mucha vibración la una, no, no vamos a decir la cueva porque no se puede decir la cueva en, en, en radio pero sí vamos a decir que no, está entretenido la cosa ha, ha tenido historia que contar sí. bien, por lo menos por lo menos han sido temblores que han estado en horarios decentes, no ha sé, sido como a las 4 de la mañana <risa> Hoy pero está en horario prime sí no. oye... Nosotros todos todos acá diciendo, "Oye, ¿qué entretenido? Oye, que me llegó una alerta de los NEM, que evacuar a la playa, que estemos cuenta en tranquilidad La que ni siquiera van a hablar las noticias de eso porque los medios están así de atrasados y de repente ¡Está temblando! <risa> <risa> oye, qué, qué, qué, qué terrible es, es, es saber que eh, tu tu gobierno le achuntó algo, porque no le dice que fue todo calculado, no, le achuntaron. <risa> Oh, estábamos <risa> probando porque sabíamos que venía C C es que lo, lo, lo peor es que justo estaban diciendo No, si sí, fue un error Y minutos después ¿sabes? Llega el, el temblor por este lado y, pues, no. Entonces no podían desmentir los de <risa> Perfectamente. Ah. Ya, pero oye, oye Por favor Por favor, por favor Yo, que, Creo que no nos hemos presentado como corresponde Hemos mucho, mucho hablar de Mucho pelear a a, a, a las placas tectónicas claro. mucho burlarnos de la de History Channel, pero por favor yeah, por sí. favor, bueno, ¿con, quién sí. estoy, ¿con quién estoy hablando yo? Eh, <risa> sí, eh, Para la gente que no nos conoce do Repeat es un programa dedicado a la música de videojuegos, soy Snow y junto a mí se encuentran Ténica y Metaru uh, Y la, a la distancia le mandamos un saludo a nuestro otro integrante yo no me he olvidado de él no, yo de no, verdad sé que está aquí no, en nuestros no. corazones no cuerpo porque el cuerpo está en la playa no voy a decir tonto <risa> porque no quiero meter los problemas pero sí quiero mandar queremos obligado el saludo a max Espero sí te, sal hay, saluditos a max que vida. está disfrutando de sus días de descanso sí todo todo todo responsabilidad claro en la, no, la, no, la, no sé la cómo no sé cómo lo hizo para él. Sí le dieron vacaciones. A mí jamás me han dado vacaciones. Pero bueno, bueno un buen año de vacaciones. Mejor no digamos nada. Sí, la dura. Sí. sí, dijo que quería disfrutar de las playas del estacionamiento. Así que está justamente disfrutando de sus días. Así que mandamos un saludito Max. Y hoy día el programa justamente lo había armado Max. Pero por razones de sus vacaciones tuvimos que hacer un pequeño reemplazo en la pauta. Y hoy estaremos hablando de Anamanaguchi eh, Específicamente de juego Scott Pilgrim vs. The World The Game Quienes fueron eh, colaboradores y quienes hicieron todo el OST Pero antes de comenzar con eso, vamos a hablar con nuestra sección de noticias Porque pasaron varias cositas en la semana Sí, está, estuvo, no estuvo noticia... frente a las no, cosas Comencemos contigo, Metaru. -um. Ya claro mira, que, eh, esto... tuvieron varios movimientos parte de Konami Sí, de hecho, Konami, una compañía que todos amamos, todos recordamos, recordamos con mucho cariño y todo los últimos último años nos han caído de gracia, Yo sé que todavía hay gente, hay gente afuera que todavía compra el, el PES Dice, mamá, cuando sea grande, para Navidad regálame el PES 2022 bueno, para esa gente esta noticia probablemente les va a sorprender porque eh, en esta semana, hace muy poco, de hecho hace hoy si no me equivoco Konami eh, en, una, en una de esas reuniones de inversionistas que tienen anunciaron que colapsarían sus tres divisiones de desarrollo lo cual obviamente, esto no fue una informa, no, no, no, fue un anuncio público pero le dio a entender a la gente que derechamente eh, estaban Finalmente saliendo del mundo del desarrollo de juego algo que ya venían haciendo hace bastante rato, o sea, hay, hace mucho que no han eh, dado ningún tipo de anuncio. ya la gente está completamente entregada a la idea de que no va a haber un nuevo Silent Hill, no va a haber un nuevo MetaTier. quizás sí va a haber un PES 2023, no sé, no me manejo por ese círculo, pero sí, eh... Eventualmente tuve que salir con Ami a dar una declaración pública, salió un artículo en el IGN, diciendo de que no, que en realidad ellos solamente están haciendo una reestructuración en vista a las condiciones en las que están, que, van a, que, que en el fondo es solamente un movimiento interno para, para ajustarse a lo, toda esa basura corporativa que dice la gente obviamente para no decir nada, pero decir algo. Pero af afirmaron sí que eso, este movimiento, esta reestructuración que están haciendo no implica que están saliendo del desarrollo de videojuegos. Aunque, obviamente, tampoco no tienen absolutamente nada anunciado. Así que, es una noticia en desarrollo todavía, porque sí. Konami sigue siendo Konami. Claro, lo que sí bueno, es... Hay... Sí, dale Telecam. Sí, perdón, que había, había dos cosas que me gustaría mencionar ahí, un dato de crónico, digamos. Yo en el año 2017 tuve la suerte de ir a Japón y me llamó mucho la atención de que había cosas con Ari que no tenían nadie de el Entre esas, sí. por ejemplo, había, no sé, bo, tiene ahí estos lugares para ir a hacer ejercicio, gimnasio, más enfocado a hacer yoga, contigo a la tercera edad y era de Ari. ¿Echa? Sí, bo, sí, de hecho. No, no, no. Mira, Konami es una mega corporación. Konami no es solamente... Mira, uno puede pensar que Konami, porque uno como ñoño, ¿sí? tiene como el acercamiento de los juegos Pero Konami como empresa, como corporación, se maneja a muchos niveles Tiene inversiones de real estate, ¿cachai? ¿sí? De bienes raíces, perdón Inversiones de bienes raíces, seguros de vida eh, transporte, incluso creo que tienen divisiones que se encargan exclusivamente de producción de insumos, de, de aseo, cosas por el estilo. Es como lo que sería, por ejemplo, aquí, no sé, pues con, eh, no sé, pues como las empresas como Jumbo, como Copesa, no, no es Copesa. No, eh, pero estas empresas que no, se muchas cosas. Sí, es eh, un holding. No, no, no, es un holding, en holding básicamente. Sí, y un holding, ¿sí? justamente Entonces, tiene diversas marcas o diversas divisiones. Sí, en... po. Entonces, por eso es que hace unos años atrás se hablaba de que, por ejemplo, trabajar en Konami era una, una, de una sentencia de muerte, porque el problema que había es que los de Konami, si tú te ibas a la compañía, ellos te vetaban de todo, porque era tal el nivel de influencia que ellos tenían a nivel corporativo, que tú de verdad no conseguías pegar en nada. De verdad que no conseguías pegar en nada. Entonces, igual... No, el, el, te, el, el, tema, el tema es que eh, se viene anunciando hace mucho rato que Konami va a salir del desarrollo de videojuegos completamente. Una, porque también han literalmente. El, el último juego grande que han anunciado fue Metal Gear Solid 5. Eso fue hace años. Ay, ¿Me das cuenta? Sí, no han vuelto a tener una. Han, han escalado todo su. su todo el, han escalado. Eh, ...hacia abajo, todo el nivel de desarrollo que tenían... ...y el hecho de que precisamente esta noticia... ...que eh, están cerrando sus tres divisiones de desarrollo... ...viene de la mano también por como una especulación... ...de que ellos vienen ya saliendo del mundo del desarrollo... ...y dedicándose exclusivamente al, al área de, del gambling que tienen... ...con los pachinko claro. con los casinos y todas esas cosas... ...pero eh, al mismo tiempo sí. ellos anunciaron que... ...están abriendo un, un... ...tienen intención de abrir un estudio de desarrollo... En, acá en Occidente en, No sé si en Estados Unidos o en Europa Pero... Al pez es lo único que le hacen últimamente, la verdad Sí, po, por lo mismo Porque es lo que le resulta más Profitable en ese sentido claro, Sí, toda, diga, toda, digamos toda que... Eh... Dale, tiene Que todas las franquicias toda la franquicia, Digamos que uno asocia Con, con AMI, excepto cierto, el pez Digamos, están siendo Eh reemplazados de a poco con cosas inspiradas en eso, porque en el caso de Castlevania, sí. en el caso de Silent Hill, sí. hay un montón de juegos que salieron inspirados en el PT, en el mismo Resident Evil, que les hizo, les hizo collera porque fue como, oye, okay, el PT está, hizo, hizo algo. Tratamos de hacer juegos inspirados de vuelta en esta sensación. Y así sacaron el 7 y ahora van a sacar el 8. Sí. Entonces, como que ya perdieron su, su espacio, digamos, con Ami dentro de la industria. Hace mucho rato. O sea... Es que el problema a la larga... Mira, no, no podría hablar de detalle... Porque en realidad tampoco no sé muy bien... Cuál cuál ha sido lo, el, el desempeño de Konami... Como desarrollador, como publisher... Pero sí sé que, por ejemplo... Tú tienes que pensar que Yu-Gi-Oh! Está desarrollado por Konami... Sí. ¿cachai? Ah, sí, sí, sí. Y Yu-Gi-Oh! es aún gigante en Japón... ¿cachai? Sí, es gigante. Entonces, muchas de estas corporaciones... No, o cliente, sea, muchas de estas sí, corporaciones sí. pueden vivir exclusivamente del mercado japonés y jamás volver a salir de eso. Sí, re, sí Aparte de eso, eh, Konami eh, tiene varios subestudios de desarrollo que no necesariamente son Konami. Por ejemplo, eh, el mismo eh, Emani Sound Team, que con quienes desarrolla muchos los juegos simuladores como DDR, el Guitar Fix entre otros. Japón sigue siendo un furor eh, eh, esa situación. Y aparte que ha ido evolucionando la plataforma. Eh, los mismos juegos digitales que le están pegando bastante fuerte en, en móviles. Como dice sí. eh, Metaru, Yu-Gi-Oh! que tiene la división de cómics, tiene la división de cartas, y la de cartas es la que le está haciendo más ridículo. Y eh, además de eso eh, tiene los parques de diversión eh, y entre ellos las máquinas machincos que son las que le generan grandes ingresos. No. Así que, mira, igual todas estas noticias por lo general vienen con el grito de toda la gente que dice: Por favor, denle sus IPs. Por favor, <risa> desa liberen las IPs para que alguien más las tome. Pero uno siempre tiene que decir: que Esa plata mientras pueden sacar un pachinko de Metal Gear, lo van a hacer, mientras <risa> sí. pueden sacar un pachinko, pueden sacar un pachinko de Castlevania, lo van a hacer. sí Bueno, y... tal, tal, tal como dijo Metaru, esta es una noticia que todavía está en desarrollo y recién se van a ver los efectos los primeros días de febrero, ahí vamos a tener ya un, una imagen más clara de lo que va a suceder con, con alguien uh -huh. Siguiendo con las noticias, ¿Qué? muchas gracias, Metaru, por. Ah, iba a aportar De nada, más? de nada. No, no, porque te iba a dar el paso, pero ya lo hiciste, hermano. Ah, ah, adelante. Ah, ah, continúa, ah, continúa. Ah, ah, Dale. Eh, justamente la semana pasada estuvimos eh, hablando de que Materia Collective eh, no le estaba pagando a los artistas fue justamente un ruido que se generó en Twitter y uh. al día siguiente de haber dado la noticia, salió el mismo materia Colectivo a dar las disculpas correspondientes sí. justamente había anunciado de que eh, debió a que se volvió tan grande su estructura, perdieron noción de lo que estaba haciendo la parte de contabilidad y por lo mismo no pudieron eh, tener eh, registros y y poder por lo menos tener una claridad de lo que estaba pasando están investigando al respecto pero lo, lo único que pueden hacer ahora es asegurar de que eh, todos los pagos van a ser sí o sí realizados durante el mes de febrero para los eh, Sí, bueno, lo que tiene, tiene materia gente es que yo creo que, que hicieron mucho en una pata digamos, del, del negocio que era conseguir artistas conocidos, digamos y, y a aumentar el, el catálogo de materiales colectivos pero dejaron muy de lado todo el tema que tenía que ver con el pago entonces claro hay, hay un tema que tiene que ver con que normalmente los distribuidores eh, de música más tradicionales como que son como CD Baby digamos eh, Soundrop, eh, Distrokid y todo eso funcionan casi todo con iTunes, con Spotify, Geezer y algunas tiendas más pero en el caso de Materia Collective, la dificultad que se les propuso era que además de eso, que ya era algo natural que se podía hacer, digamos, con, contratando un servicio, tenían que sumarle Bandcamp, tenían que sumarle la venta de no vinilos y tenían que sumarle las la ventas de Steam. Que aunque ustedes no lo crean, las ventas musicales en Steam son una cantidad de plata impresionante. Impresionante. Uh -huh. O sea, partiendo por el, de, de, de los juegos que veníamos hablando la semana pasada, digamos, sobre Giant Games, que venden también el, el bundle del juego con la banda sonora, etcétera, etcétera, etcétera, Y bueno, casos como el de Undertale el que, que la cantidad de discos que deben vender en Steam es ridícula. Eh, eso se les, les, les presentó como una dificultad y tuvieron que armar un servicio propio que eh, anun se anunció hace varios años que Ellos mismo habían armado un dashboard en el que tú podías ver ya que vendí tanto en tal lado, vendimos tanto en Steam y eso nunca se concretó. Y la verdad es que eso yo creo que iba a ser la cagada más grande que se manda a materia pues, y la arrastraron hasta que explotó. Claro, ahí te agradezco, Tenecan, por entregarnos más detalles al respecto. Y, <ríe> y por lo que eh, dicen, eh, van a tratar de igual tener, eh, afrontar esta situación que están teniendo en el corto plazo y aparte de ello eh, proponer soluciones o remediaciones a mediano y largo plazo con respecto a cómo re van a realizar el pago de royalties, entonces vamos a esperar las novedades y obviamente todo esto queda con un grado de certísimo para saber si que cumplen o no con lo que ya tomen Siguiendo con las noticias, eh, Telegram, tú tienes un anuncio. Uh, sí, esto oh. es algo mucho más personal, ¿no? Eh, debería anunciar que la temporada de cover ¿no? genial, porque de Telegram va a comenzar esta semana con el primer cover del año. Vamos a anunciar pronto de qué franquicia es, pero sí puedo decir que hay, aquí en el grupo no hay alguien que se recomienda, alguien se puede Así que estamos... fuiste tú! ¡Fuiste no. tú! Ah. Pediste un cover del... Pediste un cover del 2220 ah. Perfecto, perfecto 20. No, pero está muy entretenido Y es algo que no suelo hacer Porque es algo un poco más electrónico Así que mezclado un posado acústico De hecho tengo ahí un clip con alguien de Justic eh, Pero estuvo, estuvo muy entretenido hacerlo Y va a estar muy entretenido el video y el resultado el... final sea, no Espero que lo vean este viernes A las 7 tenemos el live con, con el Lonko Que es el saxofonista de Justic ¿Ya? que vamos a estar ¿Ahora? hablando en Instagram Y después, me Esperate, después el, el, el, el estreno del video en YouTube bueno, para que, para que lo vayan a ver en el este ¿E ¿Esa transmisión lo vas a hacer en tu canal Tenecan? Sí, se configura como estreno de YouTube. Dale, entonces el viernes a las, a las 7 atentos al canal de Tenecan porque ahí va a estar realizando el, el anuncio Claro, claro. claro el live. Así que eso. Muchas gracias no, claro. Tenecan por las noticias. Y obviamente invitamos a todos a que aprovechen la instancia del día viernes vamos a seguir con las recomendaciones esta sección de Recommendations we love que inauguramos y vamos a hacerlo a la inversa tenecan aprovechemos de, de justamente eh, hablar tu, de tu recomendación Uh, mi recomendación tiene, tiene un poco que ver con el tema del día también, porque Anabaraguchi es una banda que, como, después vamos a profundizar, ¿no? pero es una banda que hace justamente chipto, mezclado con, con rock también, un poco como fan. Eh, y este, esta recomendación, que es el canal de un artista que se llama Master Mundo Record, es uno de los pocos artistas que conozco que mezclan súper bien el metal con el chipto. Entonces, oh. eh, por ahí va un poco la recomendación Yo de hecho lo conocí un día dando vueltas en Bandcamp Viendo las recomendaciones del género metal, incluso eh, Y en metal estaba él en el número uno de discos más vendidos O sea, después fue como... Claro, este, vi la estética un poco chiptune de la portada del disco Y fue como esto, es muy raro y Lo escuché y me enamoré del compadre Porque de verdad que hace, hace una mezcla muy, muy interesante eh, tiene, tiene un sonido... No tan Nintendo, pero realidad, tenía un sonido un poco más cómodo 64, más PC, más Macintosh, como de esa, de esa onda Mezclado con Metal, así que ahí full recomendado, tiene hartos courses para el Facebook también, así que full full full recomendado Ya, acabo de darme, acabo de entender Masterboot el nombre, soy un imperio, se sí. nombre demasiado en <ríe> de darme cuenta <ríe> Masterboot Record master Oye, Tenecan, eh, muchas gracias por la recomendación y te pediría si puedes hablar un poquito más cerca del micrófono. Ya. Sí, estoy un poquito lejos, ¿no? Sí. No, sí, más, cerca, más, más, cerca, más, más cerca, más cerca. Más cerca, más cerca. vamos a hacer el intento. Dale. No sé, <risa> yo sé que es relajadito, pero... No, pero no, no, tanto, no tanto, no tanto, acuérdate. No tanto, ya, ahí me, dio, somos, ahí me dio. Estamos bien. Somos, ahí no va, ahí no va. Ahí no <risa> ya, sí. ya, así sube. que eso. Muchas gracias por la recomendación. Bien, bien, bien. Eh... Eh, ahí sí. ¿Y tú, Pato? Yo. Por mi parte... ¿Qué tienes para recomendarnos el día de hoy? Por, por mi parte, voy a recomendar un canal que se aleja un poco de la, de la música, pero es bastante interesante. Se trata de The Funkland, eh, Siguiendo con esta línea de documentales que me encanta recomendar. Porque este canal se dedica mucho a hablar sobre lo que pasó con los eh, algunos de las atracciones de Disney. Oh, justamente de atracciones wow. que estuvieron en su momento, que o resultaron o no resultaron, y explicar las consecuencias que, que llevaron eso. Y este eh, se divide por temporadas. La primera temporada era más hablar de, sobre eh, los proyectos que... Tuvieron o tuvieron éxito o no tuvieron éxito en el mejor parque de atracciones. De segundo, un poco más de proyectos que se alejaban del, de los conceptos de parque de diversiones, pero sí eran de Disney eh, con respecto a la ¿No? televisión, incursión en, con proyectos eh, aparte, etcétera. Y en la tercera temporada se dedicaron de los mismos, como de la misma receta, tra tratar de desglosar la biografía de Walt Disney. Oh, wow. Tanto en su pasado, con que, que, que lo influenció finalmente a hacerse un parque, un parque temático. Así que bien interesante, aparte de que. El contenido súper entretenido, duran de 20 a 40 minutos los capítulos y también tienen como secciones de televisión, programas que pasaron o no pasaron por Disney pero son bastante recordados. Entre ellos pueden ver eh, eh, historias del, del templo escondido que tuvo de Nickelodeon, Subalú, Mafu, eh, entre otros. Así que dense una vueltita. Ah, eh, justamente el, el año antepasado se dedicó a hablar de la biografía de Jim Henson también. Crear tenemos mappets y está dividido en varios capítulos interesantes. Así que, eso, un canal bastante recomendado en ese sentido. Mm -hmm. Excelente. Y seguimos contigo, ya. Metaru. ¿Cuál es tu recomendación yes. Wiltup, de esta semana? Ya, ahora me siento mal porque yo también vine a recomendar un documental. <ríe> Pero un documental de juego, lamentablemente no le pego mucho el tema de los de lo animatrónicos y de los parques, pero el canal que les recomiendo el día de hoy es un canal que se llama Trey Fox, o lo pueden decir Splash, Splash Wave también si prefieren. Y en realidad este canal, en lo que se especializa, es en una, no voy a decir retrospectiva, pero sí una, una buena narrativa, una buena explicación de cómo era el desarrollo en la época de la Super Nintendo y de las Ejéresis eh, pero no solamente desde un punto de vista de desarrollo de videojuegos sino también que abarca por ejemplo, los procesos creativos que habían detrás de, por ejemplo las limitaciones que entregaba cada uno de los hardware eh, la composición de la música incluso también muestra también los temas de marketing y de negocios también. por ejemplo eh, lo, hay un episodio que es de Sonic que te muestran, por ejemplo, cómo llegó a, a a, a desarrollarse el, digamos, el Sonic 1 y, el, y cómo fue el proceso creativo para llegar al, al sonismo, ¿no? con todo lo que explicó eso, eh, la, la postura de SEGA eh, dentro de lo que era entrar en el mercado norteamericano, cómo lo tuvieron que vender, qué tipo de avisos tenían que poner, cómo desarrollaron el personaje, la música las influencias que existían todo ese tipo de cosas, igual son episodios relativamente cortos, son de 20 minutos aproximados y eh, son todos... Eh, la presentación que tienen todos estos episodios es eh, relativamente maravillosa porque va eh, abarca toda esta estética ochentera del, eh, de la retrowave y toda la magia que hay detrás de todas estas esta visuales que son bonitas ya un poquito pasadas de moda ya porque los 90 son los 80 pero nunca dejan de tener ese encanto muy bacán, y en realidad todos los episodios son autoconclusivos, salvo algunos, por ejemplo, creo que el de Sonic tiene como dos partes, o el de, el de Castlevania tiene dos partes, pero más que nada por un tema de... para conceptualizarlo dentro de, por ejemplo, de la etapa, del tiempo en el que existía. Pero todos son muy buenos, de hecho, yo personalmente recomiendo el de Streets of Rage. Que no solamente el proceso creativo que fue de crear la marca sino también, bueno, el a su es muy conocido también por el tema de su música y hay un apartado súper importante para cómo llegó Yushio Koshiro a desarrollar la música y todas las influencias que tenía precisamente para crear eso Ah, bueno, y también ese justo Pato está mostrando ahí que hay una hay un episodio que está, no está orientado a un juego en específico pero sí está orientada, por ejemplo, cómo se creaban los gráficos en la época de los de la Super Nintendo de los que también es un, eh, es, un, es, una, es una buena es un buen eh, insight en todo ese proceso creativo que tiene que ver en este genial, oye está muy bueno el material bastante recomendado para la gente que le gustan los videojuegos y para la gente que desea entrar a los videojuegos como desarrollo Así que, pueden usarse como parte de referencia, así que eso. Así que, dale Metal Ahí... aquí. No, no, no. Debe. Eso, por favor, visiten el canal también. Recuerden que también es importante que se si les gusta, se suscriban, vale. Generan contenido cada cierto tiempo, así que siempre es bueno tenerlo bajo la banca y siempre, por ejemplo, son esos tipos canales que son bacanes para estarlos viendo mientras estás haciendo algo. Así. Genial, muchas gracias por tu recomendación, metal. Y ahora sí continuamos eh, ya con el tema de rigor que vamos a hablar hoy día sobre Ana Manacchi y ¡Woo! la historia de Scott Pilgrim versus the World. Game. en realidad una pincelada porque <ríe> hay mucha profundidad. Oh, bueno. y, a, a, estamos aprovechando el tema porque eh, Hace unos días atrás, en, en, en diversas consolas, en Play 4, Play 5, Xbox, PC, eh, Stadia y Nintendo Switch, salió Scott Pilgrim vs. The World The Game, que para muchos eh, era un, es un título que en realidad le hace justicia <risas> al aniversario que se celebra número 10, porque este título salió en el 2010, referenciado justamente con la película que está basada en los cómics creados por Brian Lee O'Malley pero que eh, tuvo muy poco tiempo en, en disponible en consolas porque en 2014 salió de circulación por temas de licencias y que por mucho tiempo los fanáticos lo estuvieron pidiendo eh, y que luego de la celebración de los 10 años nos llevamos la sorpresa de que justamente debió a esta celebración eh, tenían la opción de volver a lanzar la, el videojuego. título bastante entretenido y que justamente se ambienta, eh, que está basado en los clásicos It Up mm. eh, con hartas referencias como es la tónica de el mismo Buenísimo Scopy Green, el material que hace referencias a muchas otras situaciones. Pero, eh, no. por ahora nos vamos a centrar un poco en la dirección, eh, el artista, que es Ana Managuchi, y después vamos a callar un poco de, de entrada del, de lo que se pasó en el juego. Así que vamos a comenzar con Ana Managuchi. Esta banda que bueno, surgió en el 2004, es una banda New Yorkina, y que combina el chip tune y su subgénero el beat pop, que son sonidos sintetizados en el tiempo real por una videoconsola, con la instrumentación de una banda de pop tradicional. Muestra una inspiración ochentera para una música cuya influencia va desde los videojuegos, Super Mario Bros., Zelda, Mega Man, hasta el pop The Wizard, The Beach Boys o la misma Janet Jackson. Sin olvidar tampoco <risa> <risa> eh, el, el, el, el, el género J-Pop, que también tuvo bastantes eh, influencias. Autodefinido como música digital intensamente emocional, el grupo lo forman Peter Bergman, el bajista James DeVito, el guitarrista eh, Ari Warner y el baterista Luke Silas. Se han hecho famosos por sus métodos poco or ortodoxos de hacer música basadas en escribir melodías para el en el programa NetTracker 2, superponer instrumentos convencionales por encima y alimentarlos a través de una NES, mientras tocan en vivo. Tras una extensa gira en los Estados Unidos y en el Reino Unido y el lanzamiento de su álbum de debut, Town Metropolis, que se podría conseguir gratis a través de su web, se encontraron con su gran oportunidad en el 2010 cuando Ubisoft les propuso grabar la banda sonora de la adaptación de videojuegos de la película de Michael Sera Scott Pilgrim vs. The World. Aceptaron y el álbum debutó en el número 3 de la lista de Billboard Hitseekers. Luego de esto, eh, ah, ¿sí? se metieron de lleno porque eh, justamente Premium versus the World* fue su primer EP, o sea, LP, eh, justamente un disco completo y no eh, discos con pocos temas. Que son los EP. Eh, y el siguiente álbum, que es uno de los más reconocidos de, de la banda, *Endless Fantasy*, se financió a través de Kickstarter y justamente terminaron recaudando el doble de lo que pidieron y le permitió a la banda lanzar una gira extensa con un escenario personalizado y un espectáculo de luces. Finalmente, el Desfantasy Fantasy dio la luz en la primavera del 2013 en su propio sello Dream Hacks, llegando al número uno en el Billboard Hit Seekers y el número dos en el Dance. Al año siguiente lanzaron Pop un sencillo inspirado en el J-Pop con las voces de la cantante Mitch la canción muy pegadiza, apareció en comerciales para la colección de estilo de otoño de Target. A principios de 2016, mientras preparaban su propio álbum, en su próximo álbum, Anagos Managuchi sorprendió a los fanáticos a lanzar un videojuego llamado Capsules Silence 14, 24 en realidad, que incluía 30 nuevas pistas musicales de la banda. Fue seguido más tarde en... En ese año, por el sencillo Miku, que contó con la estrella japonesa de pop virtual Hatsune Miku, y su tercer disco, USA, que se publicó en octubre de 2009 en el sello Pony Mini, y todo el material de, eh, se encuentra disponible en Spotify. 2019, ¿no? Sí, 2019 sacaron su tercer disco, USA. Y actualmente eh, han sacado varios temas eh, singus aprovechando el tema de la pandemia, pero no han producido más que eso por el tema de que COVID, como todos saben. Tenían una gira planificada, o sea planificada para todo lo que era el 2019-2020, y se tomaron la decisión de posponer todo el 2021 y más adelante, eh, debido a las restricciones que hay hoy en día con temas de salud y todo lo demás. La... Yeah. Ah. Pero eh, ahora, para la, la, sí, dale. Eh, cre creo que la última presentación en vivo que han tenido, entre comillas, fue precisamente para el lanzamiento del juego. Para el relanzamiento del juego. Hicieron un stream eh, a través de Twitch y estuvieron tocando. Están con Brian O'May, en el juego precisamente para ese lanzamiento Sí, justamente estuvo eh, participando en el mismo streaming del, del lanzamiento Brian Liu Manu. En el cual eh, declaró de que eh, Ubisoft contactó directamente a Brian Leo Marley para poder eh, llevar eh, la adaptación que estaban realizando de la película a un videojuego. Obviamente requerían la autorización del artista porque él es el autor original. Y por lo mismo, eh, Brian Leo Marley, como que eh, empezó a a pensar a quiénes podía contactar para poder apoyarlos tanto gráficamente porque él no tenía experiencia desarrollando videojuegos y por lo tanto me venía como un área dedicada y también la música eh, justamente dentro de, de las opciones que barajó eh, se enteró por Kotaku de esta banda que es Anamanaguchi que su nombre sea eh, lo mismo... Lo mismo eh, artistas de la banda, eh, han dicho de que eh, el nombre se debe porque justamente cuando está, estaban pensando eh, cómo se podían llamar, eh, uno de los cabros empezó a, a babosear cosas y entre ellos salió el nombre. Pero más tarde también salió el rumor de que se debía a que eh, todos los, eh, los integrantes de la banda trabajaban en algunas de las tiendas de, de moda importantes. Eh, estaban trabajando en Versace, en, en Gucci y en Armani Buena. Sí, y por lo mismo como que eh, eh, como, como la, la banda en, en sí lo, lo, lo llamaban como la, la banda Armani Sachi y Gucci, eh, que surgió dentro de todo el, el, el acortado no, a, a Gucci. Pero eso es un rumor. Ellos no, no, no lo han desmentido ni tampoco lo han aclarado. Lo han dejado <risa> <risa> <risa> lo podemos confirmar mirar que es un mensaje. <risa> justamente en el 2018 eh, estaban surgiendo como una banda de revelación a, ¿a quienes seguir. Y Kotaku los mencionó porque justamente ellos involucraban muchos temas de, de rock con chiptune. Eh, obviamente era una banda muy experimental y que ni ellos mismos se tomaron en serio. Y por eso lanzaban como cortito y decían que era como un pasatiempo. Eh, y aparte, eh, los mismos eh, Ana Managuchi ya tenían colaboración con el artista pixelar eh, Paul Robertson. Eh, estaban realizando algunos trabajos colaborativos y por lo mismo surgió también como dentro de la recomendación que el mismo Brian Lee O'Malley hizo al equipo de Ubisoft. Por lo mismo, Juviso eh, se puso en contacto con Ana Lo, Los lo pillaron en un evento, creo que en el Pax, si no me, si mal no me equivoco, así. o creo que en algunos de los eventos de, de música. Y eh, cuando los contactaron, ellos al inicio no se lo habían tomado tan en serio, así como le habían dicho, oye, les mandaron un correo diciendo, oye, ¿quieren participar en, un, en el desarrollo de algún videojuego? Y les dijeron que iban a, a participar en un videojuego, pero no me habían dicho cuál. Y entre ellos uno de los chicos empezó a leer Scopitling, ¿eh? como que lo encontró por ahí y lo encontró que se o sea, encontró muy buen material. Y días después le dijeron que oye, por cierto, si el juego es Scopitling. Entonces para ellos se le dio como casi natural la coincidencia de que ah, oye, participemos y tal. Además, el mismo Rayo Leo Marley, había dicho de que ellos reflejaban bastante bien con su estilo lo que quería verse reflejado dentro del, del, del ámbito de Scott Piglet. porque Scott Piglet es como este eh, viaje intergaláctico eh, apotético entre, entre la cultura ñoño que hacía muchas, no. muchas referencias a, a cómo uno se, se sentía como, digámoslo, nerd porque era mucha referencia a videojuegos, a cómics, a cine, a televisión, dentro del mismo material que el eh, mismo Brian Lee o Malin eh, nos trataba de implantar como historia y con un romance me medio tóxico que después se dan cuenta de que no pueden seguir teniendo si quieren seguir basándose su relación en eso, no pueden hacerlo de cómo lo estaban llevando porque claro, tiene la historia de que se encuentra Raguna Flowers y para poder conquistarla tiene que vencer a sus 7 exes Oye, yo a propósito de esto, yo no recuerdo como antes de, antes de Ana Managuchi que había una mezcla así de este estilo porque, claro, igual hay, hay digamos, el tema de, de bandas de rock que tocan con secuencias, eh, es algo que se rompa desde mucho antes, pero de, banda, de bandas de rock que toquen con, con, digamos, una NES en el escenario, o con una SNES en el escenario, o con algo relacionado con videojuegos, como, como ahora que se usa mucho, por ejemplo, la, la Game eh, Boy, para tirar secuencias también. Yo antes de Ana Manobuchi creo que no había escuchado nunca algo así. Eh, creo que ellos fueron precursores y ahora, bueno, es un género que, que se escucha mucho y hay muchos festivales dedicados a todo el tema del chiptune, a todo el tema de, de tirar con en vivo con Game Boys, con, con computadores retro, con Commodore's, como decía antes, con todo ese tipo de cosas, Y que no sabes que ellos fueron, pero como precursores, porque como venimos un decirlo antes también, como la época en la que se empezaron a dar todas estas cosas en las que como que el, el mundo mismo se unió con el mundo mainstream Digamos, el emprendimiento, que eh, muy interesante. Sí, es un tema bastante que se puede discutir y profundizar Pero para poder un poco abarcar, eh, digamos que el periodo entre el 2008 y el 2012 Vino como una revolución nerd en el sentido de que toda la gente que disfrutaba de los contenidos y que le encantaba se estaban volviendo adultos. Entonces, para ellos, sí. o se afrontaban a, a ese mundo que veían como que querían escapar o lo hacían parte de uno. Sí. Sí, es que lo que pasa es que igual tú tenés que considerar que como en esto en la época del 2000, 2000, precisamente en la segunda mitad del 2000 que hablamos por tanto, de hay como todo un renacimiento del estilo de chovic tanto en el, en el frente de lo que eran los juegos ¿sí? con cosas como que eh, como el, el, el, cosas como Cave Story o Yumeniki cosas por el estilo que venían llegando de Japón así super piola y por el otro lado también existía, existía todo este boom por ejemplo acá en que acá en Latinoamérica, mediados del 2000, ya pega súper fuerte el anime. Hay una cobertura súper mainstream de lo que es la cultura ñoña, bueno, la, la, la, la tribu urbana y todas las cosas que surgieron en ese entonces. Hace Much mucho tiempo, para, para mucho tiempo Todo conceptos concepto, mucho años, mucho años, y no, no me acuerdo. <risas> la gente, la gente que nació en esta época. Pero yo, yo sí sé que eh, existe toda esta explosión de incorporar toda esta cultura nerd al mainstream y eventualmente todo esto desemboca eh, precisamente en, eh, en esta película de Scott King Pilgrim que se, precisamente se estrena se en 2010 y le fue mal pero eh, fue un punto de quiebre para toda esta cultura nerd para, para tomar el, el, el o sea, t -t tomarse el escenario, ¿cachai? Marcar una estética que no existía antes O sea, no, no la voy a comparar con el grunge, ¿cachai? Pero sí, bueno, el concepto de que demostrar al el mundo que eso era un evento súper comercial Y había una audiencia gigante que estaba esperando ser como... No sé si validada, pero sí decir ¡Oh, weón, bueno, mira, eso juega, suena como una Nintendo! ¡Ah, ¡Oh, qué bacán! ¡Ya, ¡Oh, me gusta ese tema! Pero igual, más que ser unos precursores eh, más que unos precursores Kotaku, yo creo que ellos estuvieron en el momento correcto, en el lugar correcto Para que eh, los de Kutaku los pusieran, le hicieran el artículo y la gente lo escuchara y dijera ¡Wow! Eso suena como algo que una persona en como yo podría disfrutar Y reconozco todos esos sonidos, ¡Oh, me gusta! ¡Ya! Yeah. Y claro, pasa, el pasa resto fue historia de, Pasa con ese tipo de cosas que uno que uno cuando el, el, el escritor de Scott Clean de haber dicho bueno voy a plasmar las cosas que a mí me gustan y en ese momento de repente estaba un poco escondido todo el tema de que había todo un grupo enorme de gente que disfrutaba de todo ese tipo de cosas el rock, el punk la digamos la, la estética que tiene Scott y que tiene mucho que ver también con, con los videojuegos eh, y todo la manera de jugar videojuegos y todo eso eh, digamos de gente que hacía todo eso pero no no no de repente no conocía más gente o realmente el todavía no estaba a lo suficientemente conectado porque como veníamos diciendo también se vio se dio que justo en esa época se empezaron a masificar mucho las redes sociales también entonces la gente sí. de haber visto frames de la película en algún lugar y dice oye eso se parece a lo que me gusta a mí no voy a ver y, y, se, y se genera ¿Sí? un cultural enorme Sí, absolutamente, porque si piensa que estamos hablando de una época donde todavía no existía una masificación de YouTube, todavía no existía una masificación de redes sociales, la gente todavía se comunicaba a través de foros, entonces todo eso, todo eso contenido se manejaba precisamente en comunidades, te das cuenta, claro. y estas comunidades por lo general eran súper específicas en torno a su gusto y se potenciaban unas a otras, entonces le pasa a mucha gente que por ejemplo... Eh, descubrió las novelas de Scott Pilgrim a través de la película pero obviamente empezó a cachar las pantas y te preguntás de dónde salió aquí y allá y así iba llegando, y descubriendo la gente, la, la, la pega que hace Ana Managuchi en el fondo también es de gente que dijo, bueno, hagamos esto porque son este contenido. y ellos, ellos eran parte de un colectivo estaba pensando en todo lo que era <coughs> todo lo que era como tratar de mezclar sonidos incluso acá en Chile nosotros tuvimos algo de esa estética también cuando por ejemplo estaba Tuna Cola que también sacó un tema para esta película La Primera de Tu Vida que sonó caleta y también yo me acuerdo que eh, sacaron una entrevista donde ellos decían no, si nosotros conectamos la NES y tocábamos la NES y en el show ¿no? ya, pero igual fue, fue ese tema pegó todo el verano y fue bastante entretenido pero. Pero lo que se puede decir, por ejemplo, de Ana Maraguchi como banda es que son. Es, ellos tienen una, una estética super marcada. Que, por ejemplo, tú escucháis un tema o oh, veis un video y te das cuenta que es como. La, la chucha debería un carrete al que a mí me gustaría haber participado. Yo debería haber estado ahí pasándolo bien y con todo el neón y los juegos de arcade y toda esa estética de onda de, de pasarlo bien. ¿Cachai? Como. Hay gente que le dice, por ejemplo, chip Punk, ¿cachai? O más que, más que pop, porque en el fondo es como... ...desprenderte de todas la, las concepciones de música, que, por ejemplo, que están en ese puso. Pienso que estamos hablando segunda mitad del... ...segunda mitad del 2010, del año 2000, y lo que estaba popular en esa época era Britney Spears, ¿pum? ¿cachai? Entonces tú igual existía como esta contracultura de todos los ñoños versus todo los pop y bacán, y tú estás escuchando... No sé, tu CD robado por Ares de, de Ana Maraguchi. ¿Cachai? Mientras que todo el mundo estaba escuchando a Che Bahía, No sé. Sí, yo no encuentro que, por ejemplo, esa, en esa época estaba harto el, el emo y el pop punk. Que también, igual, la, la película tiene un poco de eso, ¿no? no? Tipo, Green sí, sí, sí. Es que justamente eh, en esa época se, se dio mucho de que estaba en boga el tema de las tribus urbanas. En Estados Unidos también tenía como esta situación de que el, el underground era la nueva moda. To, sí. Todo lo que... No, otra vez. Claro. <ríe> y justamente el, el género que se dio bastante, la, la gente buscaba validación, vio todo que a, con internet y materia que ya estaba, ¿no? Podía entrar a experimentar, a ver cosas nuevas. O sea, entre ellos justamente se dio mucho de que la gente empezó a juntarse y hacer música de chiptune, eh, pero en ese tiempo no era chiptune, era justamente eh, sacar música de, lo, de los dispositivos hardware de videojuegos aprovecharlo eh, y después se formó un movimiento un poco más eh, notorio y empezaron a salir varios compositores dentro de los mismos círculos de chiptune, porque eran los mismos gente ñoña de hardware que decía, hoy oh, yo quiero experimentar con la música para saber eh, entre eso hay que hay un público hay gente que está dispuesta a yo yo puedo bueno igual me hemos hablar que en Estados Unidos hay una escena que es súper lúcido que en la escena del BGM es mucho más up, mucho más potente que y que te podías ganar la vida saliendo a hacer exclusivamente y sacando discos pero por ejemplo tú tienes que considerar en un momento que para el 2013, ya está esto, la gente de Namaguchi ya tenían toda la, todo el, el boom que habían ganado con la cuestión de Ana Managuchi y todo el asunto, y ellos directamente dicen, se que iba a hacer un Kickstarter, a sacar su disco, eh, y también esto, 2013, cuando Kickstarter está en el apex de su popularidad, mm. y ellos piden, eh, piden, no sé, 50 mil dólares para sacar su nuevo disco, y logran la meta en 11, en 11 horas. Claro, ¿cachai? Y consiguen doscientos mil dólares para producir el disco. Entonces fue una locura, eran, eran, ellos subieron, se pusieron, se posicionaron con esta wea única que ellos tocaban, que probablemente también inspiró mucha más gente, y que bueno, está todo como consolidado en este disco donde por ejemplo uno de los ellos ponen una pizza en el espacio uno sí. de esos vídeos musicales Así. y eso es como lo que te dice también el tema de como y da, y dan, recordemos los fijos al tiempo pero aquí y ahora, porque ahora tenemos plata y pasemoslo bien nada más es como, siempre tú puedes escuchar un este tema y escuchar la energía que ellos transmiten, por lo menos hasta ese disco no, no voy a hablar con eso, es todo más de que no me, hago, me, hago, me, hago, me pero pero igual es siempre Bacán, bacán destacar el hecho de que hasta el día de hoy igual siguen experimentando No no se quedaron pegados con el, con el tema de que, puta, sonó bien el chipton y todo el asunto Probaron a hacer cosas más acústicas, probaron a hacer cosas más extrañas, ¿cachai? Pero siempre han vuelto como a sus raíces que, que, que en el fondo es el zin ¿Cachai? Como que reinventar el de redescubrir la magia de usar el Synth a través del, no sé, por, del hardware antiguo o derechamente, con cosas como por ejemplo hacer un tema con Miku. ¿cachai? Sí, claro, Oye igual ahí me gustaría hacer un paréntesis en el, en el, en el tema que lo comenté en el capítulo pasado a punto de que decíamos que la gente de Super Dragon Game Games también ha hecho un juego en 2009 eh, y el compadre, básicamente, en, en esa época había grabado todo en su casa. Eh, alrededor de, de... Yo creo que en la segunda mitad de esa década también, de la segunda mitad de, de los años 2000, ¿Sí? fue también que se empezó a masificar el tema de, de... tocar de repente en vivo con un computador o con con un, con, con, con algún sistema, digamos, ¿no? de... como, de un, de un, una neta. Eh, ¿Sí? Porque yo creo, yo creo que probablemente antes de eso no... no no estaba la capacidad técnica de hacerlo de repente me imagino, me imagino que o sea, en esa época todavía todos los discos que salían eh, eran todos, la mayoría, 90% todavía eran grabados digamos, por músicos en un estudio cosa que hoy en día ya no es así digamos, casi toda la música que sale o casi toda la música que pega digamos, en 90% eh, computador, VST, sintetizador, qué sé yo en esa época todavía no era tan común Oh, no voy a faltar la conexión de Tenecan Ya, por lo menos ahora ya no le podemos echar la culpa a Max Nunca me nunca, nunca pasa cuando estoy truco? hablando Y hoy día me pasa justo cuando estoy hablando eh, Excelente timing Tenecan ¿Viste? Eso, eso, time, eso, es, sí, no. eso es lo que yo llamo consistencia Consistencia, sí lo a todos los capítulos, todos los capítulos, pero bueno. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, el tema de que en esa época todavía no estaba tan, tan digamos, naturalizado eh, eh, hacer este tipo de mezclas. ¿sí? Ni, ni siquiera en vivo, y creo que en vivo realmente debe ser mucho más difícil, porque en tu casa podés realmente grabar el, el audio que sale de una, de una consola, ¿cachai? Y bueno, tú en tu todo, en, en tu editor de audio, más o no menos, puedes grabar encima, ¿qué sé yo. Eh, pero usar con yo creo que lo que deben hacer hoy en día es usar un computador con la secuencia y, y tomar encima perfecto claro eh, y eso en, en esa época yo creo que no era ni por si acaso no no, no, no no hay que aparte si si lo querías hacer de esa forma tenías que tener recursos ahora es un poco más asequible eh, Sí, pero absolutamente sí. Sí, pero justamente en, en, en ese tiempo que el mismo género underground se volvió bastante popular, hay otro género que se volvió bastante popular, y es justamente los desarrollos indies. Uh -huh. Justamente fue una época en, en que uh -huh. después de Cave Story, que se podría considerar, yo creo que es como el, el padre del género indie en el sentido de que por primera uh -huh. vez alguien exponía de que una persona puede desarrollar un juego no necesitas un equipo claro. grande, no necesitas armar algo gigantesco, dantesco para poder hacer algo, simplemente necesitas tú y las herramientas necesarias que es un computador un par de instrumentos que podías tener a mano o ni siquiera eso porque en ese tiempo ya se estaban generando programas de sintetización de sonidos que eran asequibles claro. eh, y lo hablamos en el mismo capítulo pasado de que aprovecharon de que estaban saliendo juegos como Brave, el, el mismo Super Meat Boy eh, y, y, y se toma esta oportunidad para poder lanzar títulos que sin ser tan grandes en equipos Podían eh, plantearse una historia y podrían plantear mecánicas que ninguna de las grandes empresas se planteaba eh, por lo mismo, eh, el hecho de que existía, el inclusive el, gracias a eso surgió el Xbox Live Arcade y le dio la oportunidad a los mismos desarrolladores indies para que pudieran tener una plataforma para poder eh, lanzar sus juegos, además estaba Steam, eh, de que surgió este tema de que eh, necesitaban hacer con lo mínimo, lo, sacar lo mayor provecho posible para poder contar algo y entre eso, eh, el mismo Ubisoft tenía como esta división pequeña que se había formado que es Ubisoft Montreal y o sea, le dieron como la oportunidad porque aprovechando de que el, el mismo Brian Leo Marley eh, es, vive en Canadá eh, eh, surgió como una inspiración para poder hacer algo y también fue un punto en, en, eh, se podría decir un punto analógico a considerar para decir por qué el título por qué eh, surgió todo este tema de que siendo tan underground la película siendo tan underground y cómic eh, se volvió muy popular en todos los sentidos y es, y es una popularización que no fue inmediata Fue algo que fue eh, creciendo A la medida que también crecía El interés por explorar O darle la oportunidad de negocio al, los ñoños Claro Oye, y aparte Que, que el, el juego Tiene una curiosidad Que es, es un género, digamos, bien Asociado a lo retro también, porque, A los retro también Porque el beat'em up es un género que no está técnicamente muerto pero digamos que no, no es un género popular hoy en día digamos, comparado con first person shooters o sí, con otro tipo de géneros eh, de, de videojuegos sí, es que justamente el juego que voy a aprovechar de poner la, la música del, del mismo juego ahí en las la pistas eh, El juego mezcla dos géneros que es sumamente popular tanto por la gente clásica por la gente que vivió en la época de los, los 80-90 como también por la, el género underground y es justamente mezclar beat'em up con RPG en la mecánica de que tienes el, justamente las subidas de niveles, podías ir recolectando ítems, podías ir eh, subiendo tu personaje y a la vez eh, ir explorando este mundo e ir golpeando a todos el beat'em up fue un género muy popular en los 90s se puede ver el Sleep sí. rage los mismos tortugas ninjas el... Eh, muy, muchos títulos que dentro del, del Sega Genesis y del Super Nintendo eran bastante populares tanto en América como en Japón y el RPG siempre fue sí. un título de, de que en la medida que crecía el interés eh, eh, se volvía popular y justamente estuvimos hablando de ello, de que Final Fantasy VII fue un como un, un pivote histórico a considerar de, sí, de lo también. que era antes pre-RPG y post-RPG japonés JRPG y aparte que los beatmap -em están muy asociados con el mundo arcade porque todos esos juegos, digamos Capitán Comando los Final Fights eh, los juegos de los tortugas ninja el mismo vídeo el mismo em los Simpsons son juegos que son juegos que están casi 100% asociados a más cada día juegos de juego de consola, casi claro entonces eh, este título aprovechó bastante la popularidad tanto del cómic que estaba teniendo en ese momento en, en Estados Unidos como eh, de la película, que si bien no fue popular, si sí fue algo que eh, generó ruido mediático y por lo menos pudo tratar de englobar eh, una generación en un contenido en particular mm. eh, y es por lo mismo de que eh, se puede considerar como uno de los títulos o de las eh, de los juegos con licencia eh, más populares, porque a pesar de ser un título que era basado en una película, de por sí solamente se basaron en, en como la trama de cómo se estaba llevando la película, pero se me centró mucho en cómo el cómic consideraba los videojuegos y por lo mismo el, cómo los videojuegos eran vistos a través de los cómics es que pudieron hacer una muy buena adaptación. Y por lo menos llevarlo más allá de simplemente una adaptación. Sino que explorar al algo distinto. Que solamente decir que hicimos algo por la película. Hmm. Oye, y hablando de la película. Eh, me gustaría ahí comentar una última cosa. Que era el hecho de que... Es de esas películas ¿no? que de repente no tienen el éxito en taquilla. Eh, que se espera. O que, o que se estima. O que nos esperaría de, de, de una película de ese tipo. Pero que igualmente a fuerza de, digamos, de, la, de las comunidades y del internet en este caso también, se convierten en películas de culto casi y se, se, se convierten en factores culturales bien importantes claro, eh... El hecho de que la película se volvió muy, muy importante dentro del mismo género underground porque la gente, el mainstream no, no consumió mucho la película y fue mucho después que empezó a tener como este crecimiento de interés es que también aprovechaban el videojuego porque decían, hoy de la misma película hay un videojuego y es muy bueno para pasar el rato porque tiene la particularidad de que como es un beat beat'em up aprovecha muy bien la jugabilidad en cuatro jugadores es un juego justamente para aprovechar en fiestas, podías estar horas jugando y te da lo mismo porque eh, de por sí era bastante entretenida en las mecánicas y por lo mismo se extrañaron mucho cuando en 2014 el mismo título salió dentro del catálogo de Play y de Xbox, porque había vencido la licencia por parte de Ubisoft del, tanto de, lo, de los cómics como de la referencia que tenía porque tenía una asociación con Universal Ah entonces por eso es que después tuvieron que sacar el catálogo y fue uno, uno, si bien no el primero, fue uno de los casos más icónicos de las desventajas de llevar todo a simplemente digital claro no, y bueno, después me imagino que las consolas y lo mismo que pasó con el PT que mencionábamos antes, las consolas en las que se alcanzó a descargar el juego después las podéis vender digamos, mucho más caras porque se vuelven como en la consola que tiene el juego. Claro, so, no. so, se vuelven de por sí objetos de colección y una desventaja de objetos claro. de colección es que se vuelve nada asequible para la, el, el, el común claro. y se vuelve un evento casi de estatus. Es como, oye, yo tengo vale. el juego, pueden aprovecharlo y, y ustedes no, simples mortales. <risa> Sí, la verdad es que va cuando pasa eso con los juegos. Qué bueno que lo hayan sacado de nuevo. Yo no, la verdad es que antes de que mencionáramos el tema no tenía idea de sí, qué Sí, justamente vale. el, hace unos años atrás, eh, cuando sa salió el juego, eh, la gente muy agradecida con Brian Lee Marley y demás, y Brian Lee Marley se mueve mucho en Twitter. Y cuando salió, oh, yeah. eh, cuando sacaron el, el, del catálogo de juego la gente no le reclamó a Ubisoft. O sea, sí, obviamente le llegaron reclamos, pero le fueron a reclamar al mismo artista, ¿de ¿por qué? Claro. porque a Brian, a, a, a Brian o Miley, el, cada vez que iban a competencia le decían, ya po. y, y, <risa> y, ¿hasta cuándo? Sí. Oye, no, no hay que, con el juego de Scott Pilgrim, pasó lo mismo que pasó después con eh, la, las consolas que tenían la demo de PT, que se revendían solamente por tenerla descargada, o sea, sí. mira, yo personalmente no puedo decir que soy fan del juego, ni tampoco puedo decir que soy fan de Scott Pilgrim, ¿no? porque sería mentir, sería ser Yo no soy vocero, creo, asumo, <risa> pero, eh, <risa> pero sí, eh, igual puedo entender el interés de la gente 10 años después de que ese juego <coughs> tenga tanto impacto el hecho de que incluso, por primera vez tenga una versión física porque la versión anterior no. solamente fue una descarga digital claro, y la gente no se quería volver Entonces, a arriesgar a, a comprar algo que después podía desaparecer o sea, no estoy no. muy de acuerdo con que la versión física del juego sea una versión de coleccionista exclusivamente, no, no, no pero... Pero sí, eh, igual, es eh, eh innegable eh innegable lo que eh, tanto Ana Managuchi, en conjunto con Paul Robertson, en conjunto con Scott Pilgrim, lograron con ese juego el impacto que dejó. Porque a nivel de arte, el juego tuvo un impacto gigantesco. Muchísimo, es muy probable que muchísima gente se haya metido, por ejemplo, en pixelar gracias a ese juego ya sea simplemente por editar los spray, el arte del juego sino como también hacer como su propio fan art etcétera etcétera etcétera y aparte de eso eh, los mismos anamaraguchi han marcado precedentes también en, en, en todo lo que han hecho por ejemplo de, hace poco participaron en un, en un concierto en Minecraft Sí, ah, ¿cachai? Yeah. Pero, eh, o sea, igual no, no, es, no es hacer conciertos de otro juego, tampoco no es tanto nada gráfico. Hemos visto como Fortnite ha hecho un evento descomunal, ¿cachai? Que ha sido es brígido, ¿cachai? Pero igual ellos son fieles tanto, no sé, tanto como a la audiencia, como también a la, a la, a la filosofía que tienen ellos, que en el fondo no es tanto afirmarse de la, de lo o sea no, no, tanto capitalizar de lo retro, de la nostalgia, sino que tomar ese concepto, todo lo que, esa, esa estética, ese sabor que te da el synth antiguo y llevarlo a un concepto de lo que tenemos ahora. Ahí, de lo que, que es hasta dónde se puede empujar, hasta dónde lo puedes llevar. Y eso es lo que siempre lo hace, y eso, y todo eso dentro de algo entretenido. ¿Cachai? Que de, que de verdad te lo voy a vacilar, ¿cachai? A mí, por ejemplo, una, una banda que a mí me gusta mucho eh, Y que también tiene esa misma onda Es una banda argentina que se llama Los Pat Moritas ¿Cachai? Que también, y ellos tocan cumbia, ¿cachai? Ay, ¿Cachai? Y una weá... Y es bacán, porque es facilable, es entretenido y ni siquiera tenéis que estar como metido en el tema ñoño como para escucharlo y encontrarlo bacán Que eso al final del día es lo que te, te, vende, el, te vende la, la pomada, Bien. oye, tengo una, una duda y esto es como también un poco de no de, de, de, de gachar eh, porque veo que la estética del juego es, es, es mucho más parecida a la de, de la novela que a la de la película. Pero está sí. basada en la película. ¿Eh? Sí, ¿no? está basado en la película. Mira, la película está basada en los cómics. La, la trama del juego se basó en la película. Pero con la misma autorización Brian Leo Marlin fue que el mismo Paul Robertson decidió basarse en los cómics. Ya. Entonces, sí. al final, como el Brian Leon estaba a cargo de estaba haciendo el que estaba detrás liderando el, el proyecto de, de Ubisoft, es que al final Paul Robertson lo dijo, oye, si me vas a mejor en, la, en los cómics, adelante, sí, todo es homenaje de por sí. Y por lo mismo más Trabajo derivativo. Claro. Y por lo mismo, Paul Robertson decidió hacer sprites para todos los personajes que salen en el cómic de Scott Pilgrim. Sí, claro. sí, son todos. Y o sea, por, por, por, por lo mismo, to, todos estos personajes se pueden encontrar casi como cameos. Es más, el, de la misma entrevista que dio Ubisoft, con respecto al lanzamiento del juego, mencionó, mencionaron que Brian, Brian Leon Marley también eh, de, le dijo a. a, a Paul Robeson que Por se basara en, uh, en algunos personajes de las películas, o, o personas en realidad. Por ejemplo, se puede ver en el mismo escenario del segundo nivel a uh, Edgar Wright, que fue el director de la película, ¿no? con un cameo. Ajá, o sea, en el, el, el fondo, la película, el copy y la... la la, la participación de Ana Managuchi son toda una celebración de, de todo lo que venimos hablando, de toda esta cultura que está explotando en esta década ¿cachai? que se corona con esto claro. y y en el fondo es una subada de lomo entre uno y otro claro hoy aprovechando de, de, de, de, de ya tener un poquito en la ventana mando saluditos a De La Crisis que nos manda también saluditos <risa> saludos, saludos Sí. Eh, bueno, y justamente el lanzamiento de la, del juego en este año 2021 vino a, a reflejar de que a pesar de todo la gente recuerda a Scott Pilgrim Recuerda justamente lo, lo que generó el movimiento detrás y aún así cuando uno lo juega también se siente casi atemporal casi porque sí. igual incluyeron varias cosas que son por ejemplo la conectividad online que era necesaria la gente no puede jugar local actualmente así como sí. muchas personas pero de por sí es un título de que a pesar de que lo pusieron 10 años después se puede volver a jugar y lo sigue disfrutando y por lo menos es parte de la, de la experiencia que tuve para la reseña que la, ya va a estar disponible en unos días más eh, y por lo mismo eh, siento de, de que a pesar de haber sido basado en una franquicia, no decidieron bas basarse en la franquicia de por sí, sino que derechamente en lo que intenta homenajear. Sí, claro. Bueno, y Ana Managuchi también tanto, eh, sacó bastante créditos del, del videojuego. Porque eh, ellos crearon la banda sonora en un par de meses solamente crearon porque... Ah, el crunch. Sí, sufrieron de crunch, pero el, más que nada porque ellos se sentían motivados. Ellos, eh, con el mismo Scott como que sintieron todo un hype tremendo por tener la oportunidad de, lan, de lanzar un disco, un disco completo con temas. Y, bueno. por lo que decían, eh, se basaron mucho en, en, en, en, en, en, en el mismo género de Vietnam, pero el desafío que ellos tenían era que tenía que generar temas que no duraran más allá de dos minutos. Uh -huh, por el tema de que tenían que tener este efecto loop de que sí o sí se dan los videojuegos y que es justamente de que el juego no se vuelva cansino a, a largo plazo yo creo que no, igual no, no, no, no, no. no yo, yo, yo creo que igual el, el, el rollo también pasaba por el hecho de que como te digo, a lo mejor ellos también Cachan Scott Pilgrim en ese entonces, cachai ya habían colaborado ellos mismos en la Maraguchi con, con Paul Robertson entonces igual, era como un dream job en ese momento, ¿cachai? era hubiera sido pica no haber tomado la oportunidad y haberlo... Y haber, en eso sí, haber capitalizado y haber sido parte de eso igual es difícil, es muy difícil que tú tomes un elemento de esa trifecta ¿cachai? y trates de como desarrollar el mismo juego sin ninguno de ellos. Porque incluso, a pesar de que Paul Robertson, eh, al, al que no cache, Paul Robertson es un muy, muy reconocido artista, pixel y animador, he trabajado en varias cosas. Eh, y tiene un estilo muy particular de animar y de, de diseñar personajes y que incluso a pesar de que él respeta al 100% la estética de los cómics el diseño de los personajes toda esa, esa, esa animación y ese toque que él tiene para hacer su trabajo se ven reflejados en los juegos y le dan también al mismo tiempo que está ese, ese toque único que si por ejemplo no sé lo hubiera manejado exclusivamente Ubisoft sin haberle pedido ningún tipo de, de, de habiendo servido a algo mucho más fiel al, al, al, a la, a la, a la, al material base a la sí. referencia base y, y eso sí. lo puedes ver uno después también por ejemplo en las animaciones que salieron de, de Scott Pigre porque hubieron animaciones también unos pequeños cortos animados donde ahí no participa ah, Robertson y definitivamente, ah. ¿cachai? Se nota la diferencia. Sí, y... Aparte que estos eran colaborativos que tenían eh, algunas personas con el mismo Ryan Lee o Marley, pero la gente recuerda mucho más el contenido del mismo juego, que obviamente fue, un, fue una llegada mucho más masiva en ese sentido. Sí, o sea, es que si la, película, si la película era algo que estaba completamente orientada a un público específico, el juego absolutamente lo era, aún más. ¿cachai? Mm -hmm. Definitivamente eh, eh, El juego sí que, que fue lo que más caló Yo creo, yo, mira, no tengo cifras mm -hmm. Pero yo me atrevo a decirle que el juego le no fue mejor que la película Sí, definitivamente <risa> Yo me eh, atrevo a de decir que el juego le fue mucho mejor de la película sí. para, para bien y para mal Y para sí. No y, y eso se nota bastante porque Por ejemplo, si es que consideramos eh, Cómo está la situación ahora eh, El juego fue anunciado Y tal como dijo En lo mencioné de pasada eh, El juego actualmente Se encuentra, va a salir en físico De forma limitada eh, A través de Limited Run que, son una, que es una empresa que se dedica justamente a, a lanzar ediciones físicas limitadas del juego y por lo que mencionaban, ¿No? eh, actualmente Scott Pilgrim es uno de los títulos que generó la mayor cantidad de pre-reservas oh, eh. eh, Justamente la gente tiene tanto interés por, por el juego, creo que ha vendido como 500 mil copias de pre-reserva y, y, y se agotó y se agotó la edición física en, por lo menos la edición simple que cuesta 30 dólares y que a las ediciones de colección que, que son las más grandes y es más, tiene una edición de colección tan, tan, tan, tan absurda de que viene el juego viene aparte de la edición casi deluxe viene con poleras y son contenido de más o menos 300 dólares y la gente lo está comprando y se van es a agotar ¿no? el, el, el, factor, el factor te doy algo muy bacán y te lo quito, y cuando te lo vuelven a dar, la gente se vuelve loca. Sí. Imagínate que, que llegaron a sacar una división, no sé, física de, de PT PTB entre La gente se volvería loca también. Claro, ¿no? sí. Hablando de Konami, hablando que hablamos en del programa. yo creo que esa cuestión sería también <risa> de plata. Sí, pero sí? igual ahí yo creo que hay, hay una diferencia, con, hay, hay algo hay una diferencia que hacer entre nosotros porque, si bien es cierto, hay, un, hay una historia similar entre Scott y Pt en el sentido que ambos fueron descontinuados eh, yo creo que el interés por Pt como producto es precisamente eso, a nivel coleccionista, a nivel de producto porque igual Pt como, como, como concepto fue, por eso mismo lo estamos diciendo, porque la gente creció más allá de Pt ¿Cachai? Ahora tenemos un Resident Evil 7 y que tomó los conceptos que vienen en PT y ahora el 8. Pero Scott Pilgrim marcó un precedente como, como, como un hito. Y eso mm. ese hito que se viene cargando. O sea, la gente no dejó de jugar a Scott Pilgrim. La piratería existe y se pirateó muchísimo ese juego. Sí. Es imposible decir que a, a, a alguien que no lo había jugado de forma legal no lo va a ir a buscar de forma ilegal, esto porque la herramienta está, ¿no? pero sí eh, hay una mística en torno al juego por lo mismo por lo mismo que decía el mato y que probablemente van a ver también después en la resina de Magua que como dice el tango, bueno, que 10 años no es nada, y tú ves el juego y lo juegas, y si lo jugaste en el, en el 2010 y lo juegas ahora, es como si no hubiera pasado el tiempo, el juego sigue siendo igual de bueno, sigue entregando la misma diversión, los personajes, independientemente de que tú no sepas nada de Scott la estética, las visuales que te entrega son maravillosas, bien entretenido al final ¿cachai? o sea obviamente mucha gente no todo el mundo va a tener acceso a esta versión física que en realidad esa versión física apunta más a la gente que quiere como un pedacito de historia ¿cachai? como robarse un pedacito del muro de Berlín pero Sí, eh, sí es entendible el interés de la gente por redescubrir estos juegos, entre tú, no sé, por la gente, han pasado 10 años, la gente que tenía en ese entonces, no sé, por 15, 16, ahora tiene 26, estaba contemplando, ¿cachai? Tirarse un pozo para no asumir su edad, pero sí podí jugar Scott Pilgrim, ¿cachai? Y descubrirte, redescubrir por qué te gustaba tanto, no sé, por. Las minas de pelo azul y las está acosando por todos lados, diciéndoles que se parecían a Rabora Flower. Eso eso yo creo que es una de las pocas cosas que todos estamos de acuerdo que menos mal se terminó. Que es un mm. estereotipo que por suerte ya dejó de atormentar a la gente. Oye, pero sí, ojo, ojo con lo que estás diciendo, que eh, igual es un factor importante, que ahora esa gente tiene poder, más poder adquisitivo también. Sí. Eh, así que probablemente ahí por ahí va también la cosa con la edición de televisión. Sí, sí, absolutamente. Sí, pero eso yo creo que va a ser una discusión más, que podemos abordar en otros programas. Sí. Sí. bueno, chicos, eh, yo creo que ya con esto pues, logramos abarcar bastante el, el, el tema de, de Scott Pickering y Ana de eh, De por sí, eh, recomendamos bastante que, aparte del disco de Scott Pickering, que es muy bueno, disfruten el de sí. Fantasy porque tiene excelentes temas. Y sí, por, sobre, el, el, disco, el último disco que sacaron también es muy bueno, el Yusa. También sí, es muy bueno. Y usa y usa. USA. USA. Sí. Podría. USA. <risa> eh, USA. Sí. Pero, pero, pero por sí, eh, <risa> por, por, por lo menos el. Cómo se sentían como un bubble pop, eh, se puede ver mucho más en, en el Fantasy. Y que fue mucho de lo que se basaron para esto. Y de por sí, obviamente, sí. si tienen la oportunidad de disfrutar el contenido de o, el, tanto las películas, los cómics y el videojuego de Scoping que está actualmente, eh, aprovechenlos, porque de por sí el, es un material muy referenciado, eh, para bien o para mal. Por lo, por lo menos eh, en su momento eh, se, se explicó bastante de que eh, uh. se podría decir que Scoping es como el gris de nuestra generación, brillantina. ¡Uh! ¡Que va a tener declaraciones! Sí. Sí, fuerte. declaraciones será como... será como otra voz. Sí, pero, pero, pero, pero, pero, pero no, no es por sí por la película, sino que tanto los cómics y la, la película y los videojuegos eh, generó un impacto en una, en una generacional muy grande. Sí, eh, eh, eh, se puede guardar sí. en una cápsula de tiempo y, y por lo menos ese mismo contenido puede definir una generación. Sí, pues todo, yo, todo, yo de todo de el cómic, el juego y la película. Sí. Esto acuerdo en ese sitio. Eh, Palabras al cierre, chicos. Aprovechando. Eh. eh vamos a decirle a la gente eh. que sintonice la próxima semana porque vamos a estar de vuelta con Max, creo. Y vamos a estar hablando uh. ahí de, el tema que propuso él. Así que va a estar muy, muy, muy entretenido. Sí, justamente ahí le mandamos saluditos a Max. Saludito, y ojalá a Max esté disfrutando de sus vacaciones. Ya. bueno yo, y, yo voy a terminar con una yo voy a terminar con una anécdota que se me olvidó contar. Oh, ya, ya. Ya. Ya, la, la gente que me cacha, hasta, hasta, de cierto tiempo igual, ya debe de escuchar tu YouTube. Pero yo trabajé en uno de los videos musicales de Ana Maraguchi. Pues. Ah, lo han divertido todo en el Miao. Sí. un tema, uno de los discos, que uno de los singles que soltaron para el Fantasy Y la más divertida de todo, es que yo en ese entonces, año 2012 eh, Estaba participando en un foro, y en ese foro estaba viendo gente que trabajaba en pixelar Que querían hacer eh, eh, participar en una producción, ¿cachai? Y yo dije, ya pues yo postulé, hablé con el productor, me dijo, ya bacán, tenés que hacer esta escena Y yo hice esta escena, y no sabía, nunca supe para qué era, nunca Dijo, por favor no, no, no lo publiqué, no digáis nada, ya está bien. Y de repente sale y era para Ana Maraguchi. Y yo hasta ese momento no cachaba a Ana Managuchi. No, yo dije, no era fan, no jugué el juego, ¿cachai? No, no, no lo había pescado mucho. Yo no lo había cachado que era para Ana Maraguchi. Y, oh, qué bacán. Pero lo único malo es que. Eh, cuando subieron el video de todo el asunto, llegamos a la parte de los créditos y los locos que hicieron el video, que hicieron la postproducción del video, se les olvidó poner los créditos de los animadores, po. no No Había una sección animada en el video y no pusieron los créditos, de la, pusieron a todo el mundo menos los animadores. Yo, obviamente, entonces con mi corazón destruido fui a Tumblr, Subí mi parte del video musical y dije, esta es la parte que hice para el video musical de Ana Managuchi. Y a pesar de que es una banda bacán y tantos temas, es una lástima que no haya puesto ninguno de los animadores. Y me mandaron un DM por Tumblr, y Dice, hermano, sorry que haya pasado eso. Fue decir querer, ¿cachai? O sea, podéis bajarlo y nosotros editamos. Editamos, vamos a editar, por último vamos a editar la descripción del video para agregar a todos los que trabajaron. Lo mismo de Ana Maraguchi, no, ¿no, ¿no? no me acuerdo, creo que el vocalista fue el que me habló. Yeah. Ya. Puta, bacán, acá, en hermano, ¿no? te para acá, en todo, piola. Y ahora tú vas al video, al video en YouTube, ¿cachai? De Ana Maraguchi y ahí está mi nombre, en la descripción. Animación, all Robertson y mi nombre. Y yo dije, listo, la hice. Consagrado, consagradísimo. Consagrado. Pues, es, es. Van a pasar 10 años más y de, de nuevo voy a contar la misma en <risa> Muy bien. Qué buena. <risa> Qué buena. Bueno, con esto damos cierre a esta edición de Dorrebit. Muchas gracias por escucharnos y también por vernos a través de Twitch. Recuerda que nos puedes encontrar en Twitch los días lunes a contar de las 8 y media de la noche Con repetición en YouTube eh, al día siguiente Salvo esta semana que por problemas personales con el equipo no se pudo Y recién el domingo <ríe> se pudo poner al día Pero por lo general lo puedes encontrar los días martes Y también lo puedes encontrar el día martes en Spotify En Google Podcast y en Apple Podcast como eh, Podcast justamente y recuerden sí. que también pueden visitar nuestro sitio www.paua.cl Donde podrán encontrar noticias, reseñas, artículos relacionados con videojuegos, con música, con cine y mucho más eh, Recuerden también que nos bueno. pueden ubicar en redes sociales Nos pueden encontrar como Paua.cl o Paua.cl Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube y en Twitch. También nos pueden encontrar cuando, cuando pago el TikTok? <risa> cuando pago el TikTok? El cuando podamos cuando, cuando, cuando, cuando buda, cuando salir, no queremos hacer TikToks en casa. No, pago, pago, el, necesitamos el pago del señor TikTok para que le haga la competencia <risa> al Baby Yoda. <risa> <risa> <risa> eh, ah, también pueden encontrar Dorrevit a través de las redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Dorrebit Ahí, DoR-Revit. Soy Snow, me acompañaron Metaru y Tenecamp, muchas gracias chicos. Uh, vale. y, y también Nos mandamos vamos. saluditos a Max que esperamos que se sume la próxima semana. sí por favor no te contagies. Por favor, sí, no, no te contagies. No, si, está, sí, mira, no sé para qué fue la playa. Va sí. Sí. a puro contagiarse, va a puro algo. Si, si lo van con a hacer cariño, siempre con, con respeto. Mascarilla. sí Sí, con mascarilla. Sí. Siempre con mascarilla. Si ustedes al agua, mascarilla. Sí. Mascarilla, no Si te estás jugando, no importa, con mascarilla. Si te van a hacer reanimación, con mascarilla. Sí. Así no que, no importa, eh. pero con mascarilla siempre. Así que eso, chicos. Nos estamos viendo la próxima semana. Y si no está escuchando, también nos escuchamos la próxima semana. Chau, chau. Chau. Chau. el video de Tenecan. Okay.